El expresidente Hipólito Mejía ha sido categórico en sus recientes declaraciones ante los medios y es que se ha referido a diversos aspectos referentes a la situación actual del país en el ámbito político. Entre estos la posición de la Iglesia Católica. Pues esa gente no se restaña, Cojan las cosas con paciencia, que respeten, eh, no sigan que no sigan embriagados de poder, porque esto es peligroso. La situación de poder. Emborracharse de poder es peligroso. Y yo pienso que hay mucha gente que está emborracho y está equivocado. Que no jueguen. En relación a las encuestas realizadas sobre popularidad de diversos precandidatos, manifestó: No quisiera caer en este pedazo. Porque la conté. La, yo no pagué esa encuesta. Y tú o sabes que si tú le pagas a los de la oposición. Yo no lo sé, pero yo me haga puntero, no me haga puntero, yo no, no tengo mucha, mucha fe en eso, ¿no? porque a veces juegan con. Uno. Aunque yo no pago después, se sepan, ni si nunca he pagado, ni, ni, no, ni creo una vaina que han inventado se llama percepción. La percepción me hace al seno de la sociedad.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 Yo voy a ganar la competición y le voy a ganar a Danilo también, o aunque sea. Yo no quiero hablar de Danilo Leonel porque son no problema de ellos. Ojalá que se cayeran a trompa y a la voladora y todo. no es mi problema. Ese es de ellos. Yo voy a ganar la competición. Es una convención cerrada. Que el que inscribe es el que gana. Que no inscribe no gana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.